Un funcionario del Pentágono ha lanzado una fecha tentativa del inicio de una confrontación entre el norte y el gigante asiático que dirige, que dirige Xi Jinping, según un artículo expuesto por el diario americano The Washington Post. China lanzó duros cuestionamientos contra el país del norte por temas comerciales y lo ha calificado de matón e infractor de normas. Alemania niega envío de aviones de combate para Kiev. Analistas piensan que será cuestión de tiempo que Stolz tuerza el brazo para Occidente. Diplomático en Italia dice que si los tanques rusos llegan a Kiev sería el inicio de un tercer conflicto global. Federación ofrece recompensa por los leopardos que lleguen al campo de batalla. Dos aviones casas se estrellan en India. Más información en breve. Donald Trump promete crear un escudo antimisiles para defender a su país de los misiles hipersónicos. Argentina y Brasil promueven la creación de una moneda regional en Sudamérica y que incluya a México. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Aquí está el contexto de las noticias para hoy. Estas son las noticias más importantes del momento. En medio de las tensiones existentes entre China y la administración de Joe Biden, una información secuela por los medios occidentales de un funcionario militar que augura sobre un posible conflicto que se podría dar entre China y el norte para el año 2025. La información ha sido filtrada a través del de medio norteamericano de Washington Post que especifica que un general de los Estados Unidos da la fecha del 2025 para un hipotético enfrentamiento entre estos dos países. ¿Quién lo ha dicho? Vamos a ampliar un poco más el tema. Quien da esta hipótesis por medio de su intuición es el general Michael Minihan, quien funge como el jefe del comando aéreo de movilidad. Versión entregada a través de un memorando interno a la institución, según lo está reportando el diario The Washington Post. Cito las palabras del general que ha plasmado en el memorando. El equipo de Xi Jinping. Las razones y la oportunidad estarán en armonía para el 2025 en opinión de Michael Minihan Espero que me equivoque, dijo el funcionario. Mi instinto me dice que nos enfrentaremos en el 2025, fueron las palabras plasmadas en un memorando por el funcionario del Pentágono. Por ello, el jefe de la AMC alentó a sus subordinados a entrenarse de manera más agresiva y considerar sus asuntos personales. Si se sienten cómodos en sus enfoques respecto a los entrenamientos, entonces... No toma suficiente riesgo, añadió Minahan. También instó a practicar tiro y apuntar a la cabeza, porque la letalidad es lo más importante. El general en mención también alertó sobre las posibilidades que tendría China porque efectivamente Taiwán celebrará elecciones presidenciales en el 2024, lo que dará una razón a Xi Jinping para proceder. Igualmente, Estados Unidos, según el general, tendría elecciones presidenciales en el 2024, lo que le dará una América a Xi Jinping distraída para poder acceder a sus pretensiones. El equipo de sí, las razones y la oportunidad estarán en armonía para el 2025, explicó el general. No obstante... Desde el Departamento de la Defensa del Norte señalaron que los comentarios de Minihan no representan la opinión del departamento sobre China. El vocero del departamento Patrick Ryder, citado por la NBC News, calificó a Pekín de un desafío y subrayó que el norte sigue centrado en trabajar junto con los aliados y socios para preservar el Indo-Pacífico libre y abierto. Mientras tanto, una vocera del AMC confirmó la autenticidad del memorando de Minihan. Su orden se basa en los esfuerzos fundamentales del Comando de Movilidad Aérea del año pasado para preparar a las fuerzas de movilidad aérea para un futuro conflicto si la disuasión fracasa. recordemos que recientemente la administración del gigante asiático fue muy contundente en sus declaraciones contra la administración Biden, que lo ha calificado como matón infractor de normas y perturbador de la cadena de suministros. Declaraciones desde China que han dicho expertos supondría una nueva escalada, entre estas dos potencias mundiales, estas palabras fueron expresadas recientemente por el embajador chino ante la Organización Mundial del Comercio, estamos hablando de Li Chengan, en una reunión donde se tocaban asuntos como las disputas comerciales entre los gigantes globales, y contrasta con el optimismo que pregonaban desde Occidente para establecer unas mejores relaciones comerciales con China y el aumento de las tensiones también por la ayuda militar y financiera que da el norte la administración Biden, a la ida de Taiwán, que reconoce China como su territorio en rebeldía, factor que le ha dado paso a muchas advertencias y aumento de las tensiones por parte de Estados Unidos con China. Se mueve mucho el tema de los tanques de Leopard 2 de Alemania. La propaganda occidental que se hace es que son los más letales y que Rusia está aterrando. ...honorizada por el envío de estas máquinas a Ucrania. Pues bien, escuchen porque en las últimas horas, y creemos que esta información es relevante para los opinólogos, canales especializados en temas militares están dando a conocer que el gobierno ruso ha puesto una recompensa de un millón de rublos por la captura del primer tanque alemán Leopard 2 en Ucrania y una recompensa de 500.000 mil rubros para quien entregue las pruebas de la destrucción del vehículo de combate alemán. Un incentivo que está ordenando desde el Ministerio de la Defensa de la Federación a las unidades que están en la línea del frente que aguardan por la llegada de los cabalinos rampantes para Ucrania que llegan desde Berlín. Según la información entregada, todo indica que también se está a la espera de otras recompensas por los tanques Challenger y los Abrams M1 de Estados Unidos, que han sido entregados a la SAFU, o por lo menos, que han sido anunciados. Lo que quiere decir, en pocas palabras, amigos, que la puesta en escena está hecha. Por lo pronto Rusia se dará a la tarea de ubicarlos a los tanques ofrecidos para y destruirlos, ofreciendo jugosas recompensas a su ejército en el frente, mientras que desde Occidente algunas unidades han sido llevadas a las actualizaciones correspondientes para estar a la altura del desafío en el Ruso-ucraniano, con lo cual el presidente Volodymyr Zelensky espera darle la vuelta al curso de la guerra. Lo curioso es que, luego de los anuncios de las entregas de los envíos por parte del norte y Alemania, tardarán meses para llegar los tanques a Ucrania en paralelo, y esto se da en paralelo al tránsito que hacía la fragata rusa Korskop, que realizó ejercicios militares y pruebas con misiles hipersónicos Zircon, muy cerca de las costas de Estados Unidos. La OTAN, aunque dice que no es parte del. De conflicto apura por mantener viva militarmente a Ucrania y reemplazar las enormes pérdidas de equipos y unidades militares que lamentablemente han tenido con las fuerzas rusas que de igual forma también han tenido bajas cuantiosas pero no en igual magnitud como las ucranianas desde que se inició el conflicto y Rusia cree que la situación puede escalar con el envío de los tanques alemanes y del norte a Ucrania por lo menos eso era lo que decía hace pocas horas el presidente de Siberia de otro lado, en las últimas horas se conoce que el ministro de la defensa del gobierno italiano de Giorgia Meloni ha vaticinado recientemente que si los tanques rusos entraran a Kiev, sería inevitable una tercera guerra mundial. Sería inevitable un enfrentamiento en suelo europeo. Insiste en que si los tanques de la federación entraran a Kiev, alienta a la alianza a seguir apoyando a Zelensky para que puedan vencer a Rusia antes de que tome victoria la federación llegando a Kiev y las cosas puedan escalar en suelo de la eurozona. En las últimas horas se conocen de ataques que se han lanzado recientemente por parte de las fuerzas Afu-Aldones. Asimismo, avances de las tropas rusas en tres zonas claves al norte de Soledad. El ministro de Exteriores de Alemania, Boris Pistorius, ha dicho que no acepta la petición nueva desde Kiev que ha hecho el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky para el suministro de aviones de combate. TF-16 para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Algunos expertos internacionales creen que esta negativa durará igual cuando negaba los envíos de los tanques Leopard 2 para Kiev. En ese sentido, aducen algunos analistas que es cuestión de tiempo, también inevitable, el envío de Alemania para los aviones de combate que está solicitando Zelensky para seguir la lucha contra la Federación después de los leopardos. Por lo menos así lo consideran diplomáticos europeos que en entrega de los aviones de combate será algo que no podrá dejarse a un lado, es lo que está reportando el diario político. Desde el norte han considerado esta petición como inviable, aunque un alto funcionario de la Comisión Europea ha dicho que este tema sería un punto de conversación en unas dos o tres semanas en Occidente. Vamos a avanzar con más información. El expresidente de los Estados Unidos Donald J. Trump, que entró en firme a realizar su campaña para la presidencia en el norte para 2024, en un meeting recientemente prometió algo que es controversial en redes sociales. Dice que si llega a ser nuevamente presidente de los Estados Unidos, promete crear un escudo antimisiles de última generación que protegerá al norte de los misiles hipersónicos. No nombra a Rusia. Advirtió a los adversarios de Washington sin nombrar a la federación, que serán totalmente destruidos si alguna vez se atreven a lanzar misiles contra su país. Dice que con los equipos nucleares podrían aniquilar ciudades enteras e incluso países en cuestión de minutos. Una vez más, cito las palabras de Trump. Una vez más, voy a trabajar con el Congreso y nuestros grandes líderes militares. Vamos a trabajar con ellos para construir un escudo de defensa antimisiles de última generación, afirmó el expresidente. Destacó que el norte debe ser capaz de defenderse a sí mismo, a sus aliados y a los activos militares en todo el mundo, de la amenaza de los misiles hipersónicos, sin importar desde dónde se lanzan. El expresidente citó el ejemplo de Israel como país con un escudo antimisiles eficaz y advirtió, los adversarios de Estados Unidos deben entender que ellos y si no los Estados Unidos serán totalmente destruidos, si alguna vez se atreven a lanzar misiles contra nuestra patria. Además, el expresidente destacó que bajo la administración del presidente Joe Biden, el mundo se ha vuelto mucho más peligroso y condenó a aquellos que hablan de un tercer conflicto, señalando que sería una catástrofe como ninguna, frente a lo cual las dos primeras grandes guerras mundiales parecían unas batallas muy pequeñas. El exmandatario considera que la mejor manera de asegurar que nunca ocurra tal conflicto es estar preparados con una tecnología inigualable y una fuerza sin rival. Destacó que durante su presidencia no hubo ninguna guerra y que fue el capaz de mejorar significativamente al ejército de los Estados Unidos y de crear una fuerza espacial que también participará en el escudo antimisiles. Esto no lo habíamos tocado en nuestro canal, pero es bueno decirlo porque en los últimos días se hizo un anuncio relevante de que los países de América Latina estarían pensando en crear su propia moneda regional. Quienes pusieron esta idea en la mesa han sido los presidentes de Argentina y Brasil. Son quienes iniciarían esta propuesta que le está siendo extendida a todos los países de América del Sur y que se extendería también al país de Andrés Manuel López Obrador, a México. Y esta estrategia que proponen es considerada por los expertos internacionales Como una de las más ambiciosas para el 2023 por parte del presidente de Brasil Lula da Silva y el presidente de Argentina Alberto Fernández y se da en la primera visita que realiza Lula da Silva al extranjero desde que asumió como presidente reelecto de Brasil y esta propuesta fue estudiada por los mandatarios antes de que se llevara a cabo la cumbre de la CELAC recientemente como se conoce la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Esta idea ha ido tomando fuerza y desde el gobierno argentino dieron a conocer este anuncio. Según su página web, desde el gobierno de Alberto Fernández cito el comunicado, se han decidido avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que puede usarse tanto en los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa. Se dice que el nombre de la moneda sería SUR. Recordemos que no es la primera vez que se habla de una moneda sudamericana o moneda regional. Una idea... Que al gobierno de Argentina le gusta mucho y la propuesta se da en medio de una de las peores crisis económicas que marca la nación argentina. Pero también recordemos que ya presidentes de derecha, porque los que mencioné son de la izquierda, presidentes como Macri de Argentina y Bolsonaro de Brasil intentaron crear... La moneda conjunta, que se llamaría peso real, pero nunca pudo finiquitarse. Pero lo cierto es que Lula da Silva tiene toda la intención de apalancarse con Alberto Fernández y en su tercer mandato tener a una Brasil fuerte con una moneda de cambio regional diferente al dólar. Y lo mismo Alberto Fernández. Quiere salir de la crisis económica detrás de la creación de esta nueva moneda y que tiene la intención se puede integrar a todos los países sudamericanos, incluso a México. Se estrellan dos casas de la Fuerza Aérea de India tras una supuesta colisión en lo que están reportando diarios eslavos. Dos aviones de combate de la Fuerza Aérea de la India, un Su-30 y un Mirage 2000 se estrellaron este sábado durante unas maniobras militares en el estado de Madhya Pradesh, dejando una persona sin vida, informó el organismo. El Su-30 tenía dos pilotos Mientras que el Mirax 2000 solo uno, dos pilotos lograron eyectarse y resultaron con lesiones, pero sus vidas no corren peligro. Según el informe, las aeronaves realizaron una misión operativa rutinaria de entrenamiento de vuelo. Uno de los tres pilotos implicados sufrió heridas que lo llevaron a su deceso. Han ordenado una investigación para determinar la causa del incidente, tuiteó la Fuerza Aérea de la India. Llegamos a la parte final del video por el día de hoy a ustedes, agradeciéndoles por su tiempo y por su apoyo con nuestro canal. Les recuerdo, acompáñenos con la manito arriba para darle cobertura a este video y nos deja su comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, activar la campanita roja de notificaciones y darle la manito arriba. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos ustedes. Abogamos por la paz en el mundo y oramos para que todo este conflicto cese lo más pronto. Dios los bendiga a todos ustedes y un abrazo. Nos escuchamos en el próximo contenido.